Social, el Focavis el Fondo de Garantía de crédito para el Centro Guerreal, el Focagre un fondo también para otorgación de créditos que ha sido el Focase el de Capital Semilla que ha sido el 2016 y en esta gestión se han creado dos fondos, el Fondo de Créditos de Apoyo a la Microempresa el Focremi y el Fondo de Crédito de Apoyo a la, Fu a la Juventud Focrea eh, el 6% para esta gestión 2022 de las utilidades que han generado tanto los bancos múltiples como los PYMES es de 15.76 millones de dólares. De estos 15.76 millones de dólares, 2.8%, estamos hablando de 7.4 millones, han sido destinados para la constitución del FOCREMI, el 3.2%, estamos hablando de 8.4 millones, han sido destinados para la Constitución del Cotrea. En el caso del Fondo para, de Crédito para Apoyo a la Microempresa, está destinado a microempresarios que hayan sido afectados con factores climáticos y o conflictos sociales. Va a tener una tasa de interés fija del 6%. El monto y el plazo está en función a la capacidad de pago. Está destinado para capital de operaciones o de inversiones, de actividades productivas, de comercio o de servicio. Pueden también tener la cobertura de los fondos de garantía que te había comentado, el fondo de garantía para lo que es el crédito productivo, el fondo de garantía para el gremial. Y pueden también contar con la cobertura de otros seguros y van a poder ser eh, colocados por todos los bancos que son en eh, múltiples o pymes. Estamos hablando del Banco Unión, el Banco Solidario, el Mercantil, por ejemplo, el Visa, el Nacional, PIE, Proden, Ganadero, Económico, el Crédito de Bolivia, eh, Eco Futuro, Fortaleza y Fácil. En el caso del Fondo de eh, Garantía para Apoyo a la Juventud, este es un financiamiento para emprendimiento de los jóvenes que están dentro de las edades de 18 a 28 años de edad y también de educación para que puedan continuar con sus estudios aquellos jóvenes que así lo quieran realizar. La tasa de interés también es fija del 6%. El plazo y el monto también depende de la capacidad de pago. Y en este tema de la capacidad de pago, eh, de acuerdo al análisis crediticio, puede entrar como codeudor eh, cualquier familiar y también inclusive como garante. Las garantías también pueden ser eh, convencionales o no convencionales y en el caso, en este caso, el que va a otorgar el crédito es el eh, Banco Unión. En, esto, en ambos eh, de estos fondos, quien se va a hacer cargo de la supervisión de que se cumpla el objetivo es la ASFI para lo cual va a pedir en los planes que tengan y las proyecciones para la colocación de estos eh, créditos a través de estos fondos A ver eh, ¿cuán importante es el tema para los microempresarios que usted decía viceministra por temas climatológicos o temas sociales? Eh, la consulta llega eh, si podemos reiterar nuevamente por favor las entidades bancarias que están a eh, autorizadas, y me llega la consulta, eh, a, a, bueno, no le puedo mostrar viceministra, pero acá me llegan un par de consultas, es de Lilia Velázquez, ella es microempresaria, y dice, en el caso del Banco Sol tengo un crédito que ellos me han dado, ¿puedo optar por el crédito que me va a facilitar el Estado ahora? ¿Es posible esa situación? Dice viceministra. Si su capacidad de pago da, sí, no hay problema, porque tampoco queremos que los o los microempresarios se, se sobreendeuden, ¿no es verdad? Por eso es importante la evaluación que tiene que hacer la entidad de la capacidad de pago. Si ella tiene la capacidad de pago, con eso se va a generar el ingreso suficiente y ha sido afectada por un tema, ya sea climatológico o conflicto social, por supuesto que sí. Eh, me escribe eh, doña Rosa Pintalla ¿En qué subros se puede dar este crédito, dice doña Rosa, desde la Ciudad del Alto desde el Distrito 10? No hay limitaciones. Eh, como les había comentado, es tanto para actividades productivas, de comercio y de servicios, a todos los que son microempresarios. Servicios, en todo caso, eh, ella dice, eh, hemos sido afectados con la producción de... Bueno, con comida rápida, dice, necesitamos ampliar, eh, es viable en todo caso en esas entidades bancarias. Exacto, porque es un servicio y como te decía, los bancos que van a poder otorgar, está el Banco Unión, está también el Solidario, el Mercantil, el Visa, el Nacional, el Unión, el FIE, Proden, Ganadero, Económico, de Crédito, Ecofuturo, Futuro, Fácil y Fortaleza. Laura Velasco, desde Cochabamba, eh, viceministra, usted nos informa a través de la radio, pero cuando vamos al banco, a estos bancos, nadie nos informa de esto, nadie nos da razón de estos créditos, solamente nos piden que nos acojamos a sus créditos y a sus altos intereses. Eh, sí, eh, por eso nosotros estamos aprovechando los medios, la cobertura como tú que nos da, pero también la ASFI eh, va a, a, tiene la, eh, la obligación de supervisar, de que las entidades financieras den a conocer estos tres, por eso van a pedir planes y programas, ¿no es verdad? Quien está Bajo la supervisión de que estos créditos se otorguen Bajo las características generales que nosotros estamos señalando Es la ASFI Ahora hay que recalcar que esto va a tener un plazo de 30 días Una vez que los, las juntas de accionistas se le para establecer el destino de las utilidades Entonces consideramos nosotros que a partir de como máximo mayo Ya deberían empezar a colocar estos créditos y bueno se va a pedir precisamente para evitar este tema de que no se utilicen estos recursos la ASU y planes y proyecciones de lo que va a ser el uso y la colocación de créditos de manera de garantizar que ellos apliquen todos los temas de socialización para otorgar estos recursos y utilizar estos recursos a estos sectores que se ha priorizado en esta gestión, lo que es el tema de los microempresarios que han sido afectados y también los créditos a los jóvenes que tengan emprendimientos o quieran eh, pues, eh, utilizar estos préstamos para continuar con sus estudios David Zambrana nos hace llegar a este mensaje, dice don Ronald, ese préstamo es para todos, yo por ejemplo tengo en mi puesto de venta, la primera consulta y la segunda de don Gregorio Ramos eh, apunta al tema de ¿desde cuándo empezaríamos con los trámites y qué requisitos? Como les decía, el tema de del sector específico a está productivo, comercio y servicio, entonces el señor se dedica al comercio va a poder acceder como gremialista, ¿no es verdad? el tema de desde cuándo, les comentaba es el plazo que se ha dado es de estos 30 días de una vez que se reúna la junta, entonces a partir de mayo ya van a poder eh, tener acceso a estos créditos y a la información que va a dar para acceder cada una, cada entidad tiene una tecnología específica las microfinanzas se las maneja a través de tecnología. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es favorecer a estos sectores, pero no generar sobreendeudamientos. Y eso ha permitido también que, pues, más del 40% de los créditos que han sido colocados sean destinados a lo que es la microempresa y se tenga, pues, niveles de mora que están por debajo de lo que se tiene a nivel de Sudamérica. Bueno, en todo caso, ahí está... Uh... Eh, varias llamadas que llaman del rubro textil, pollerería, transporte el tema de, de jadoqueros eh, el tema de cesajería eh, que dan cuenta, pero básicamente usted decía eh, hablemos de que del segundo semestre estaría en vigencia todos estos créditos no solamente para amigos, sino también para los jóvenes Sí, hasta mayo como máximo antes de junio <risa> Bueno, antes de junio, mayo en todo caso las mamás y las mamacitas podrán recibir ese crédito que, bueno, tiene varios recursos y obviamente las entidades bancarias en el marco de, de su brazo social pues deben efectivizar. Eh, Tarea pendiente, viceministra, estaremos desglosando uno por uno, internamente la voy a invitar para el próximo sábado para que nos visite y desglosemos el tema de fondos, pero aprovecho esta gentileza, viceministra, para hablar del dólar. Eh, ¿Qué pasa con el dólar? Eh, Hay ciertas susceptibilidades... Eh, se está especulando, se está ocultando, eh, la economía no está uh, tan bien como dicen las redes sociales, viceministra? A ver, más bien yo creo que el, el, los, las buenas cifras no solo lo dicen las redes sociales, sino son más bien las redes sociales las que mal informan. Y creo que es importante señalar aquí que eh, esta preocupación que se ha generado ha sido infundada, no tiene razón de ser la medida que ha tomado el Banco Central para apoyar a lo que son los exportadores, entonces ahí eh, además el precio que se está que se ha fijado verdad está dentro de la banda y es para favorecer precisamente a los exportadores este convenio que se ha firmado con el eh, Banco Unión para precisamente los exportadores puedan hacer la venta de los de dólares que se generan de las exportaciones de las divisas a través del Banco Unión, ¿no? Eso es para un fomento. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con las otras formas que tienen de, de proveerse de dólares al resto de las entidades. entonces Por tanto, no hay necesidad y no hay ahí una preocupación de que el tipo de cambio eh, va a modificarse. Entonces, eh, todos estos rumores... Eh, infundados, completamente infundados inclusive la semana pasada el director de la ASFI daba a conocer de la inspección que se iba a hacer a las casas de cambio inclusive porque eh, no hay un motivo de que haya escasez, lo único que podría ser es que no estaban vendiendo lo que deberían vender y eso pero también se ha supervisado y se ha visto que en las casas de cambio no había ese comportamiento todo estaba dentro de la normalidad, por tanto el, el generar una preocupación por una medida de apoyo a las importaciones y que adicional sí efectivamente ayuda a tener mayor cantidad de dólares eh, y eso ayuda a, a respaldar e incrementar las reservas, ha sido positivo porque te quiero dar eh, una noticia, por ejemplo, de las seis empresas exportadoras que han realizado ya operaciones con el Banco Central ha llegado a 10.6 millones de dólares. O sea, la medida ha sido positiva, ha sido buena. Por tanto, hay una preocupación, no hay motivo eh, para que exista. Los datos eh, no lo decimos nosotros, lo dicen instituciones eh, internacionales. Es pues, verdad, hemos logrado una inflación baja, hemos logrado un crecimiento, hemos logrado la disminución del desempleo, hemos logrado que las exportaciones se incrementen. Pues, Entonces, son, no es solamente un tema parcial, no estamos hablando de que solamente la, tenemos la tasa de inflación más baja. Tenemos un buen crecimiento, tenemos buenos niveles de exportación y ha disminuido el desempleo. Y como verás, instituciones, por ejemplo, como son los bancos que se quejaban por las medidas que se ha tomado para el refinanciamiento para la reprogramación que decía que iba a ocasionar pérdidas acá, o cuantiosas a los bancos que iba a hacer acá, porque así son los malos augurios que siempre andan presagiando esos analistas, hemos tenido utilidades. hemos tenido, Las entidades financieras han crecido en sus utilidades en un 25% que ha permitido precisamente cumplir con lo que es el tema de la función social, establecer este 6% y poder tener estos fondos a una tasa de interés baja del 6% para seguir coadyuvando a lo que es el crecimiento de la economía y que sectores que antes no tenían acceso al crédito, ahora lo puedan tener. Que no sea un pretexto, que no tengan garantías, que no sea un pretexto, que no hay una tecnología adecuada para evaluarlos, o sea, eso eh, se lo hace y eso permite precisamente formalizar también estos sectores, porque una forma de que accedan a la formalización es que estos sectores puedan tener acceso a lo que son los servicios financieros bancarizados si el sistema de salud bancario es estable desde los buenos, pues la economía de un país también es estable, viceministra Espinosa, gracias por este contacto eh, falta tiempo hay que hablar del tema de los créditos eh, le, le, le mostraría los mensajes que llegan eh, audiencia en El Alto, en Cochabamba en San Julián, en Porongo eh, dan cuenta de, de, de, de, las, de las ventajas de los créditos para jóvenes. Eh, tarea pendiente para que coordinemos con unidad de comunicación, viceministra, y sigamos profundizando ese tema que es de activar la economía, llegar con esos créditos a microempresarios y a los jóvenes. Compromiso, viceministra. Exacto, ahí estamos y como verán, eh, lo que dice nuestro presidente se cumple. A lograr que sectores que antes eran excluidos puedan tener acceso a financiamiento, podamos reconstruir nuestra economía y seguir creciendo y la juventud, que es el futuro de nuestro país, pueda pues, lograr eh, generar nuevos emprendimientos y aquellos que quieran continuar con sus estudios puedan tener los recursos para hacerlo. viceministra muchas gracias, buenos días. Sí, gracias, muy buenos días. Ahí está.